El manantial humedal de la Mincita es uno de los más importantes de México y Michoacán, tanto por la diversidad que alberga como por los servicios ambientales que nos proporciona. Entre el 33 y el 43% de los morelianos dependemos del agua de la Mincita. Cada año personas malintencionadas prende fuego al humedal. Este año ya van tres incendios y han sido arrasadas aproximadamente 25 hectáreas. Plantas y animales endémicos de la zona se han visto afectados. Situación que pone en riesgo el suministro de agua de Morelia. Como comunidad ecológica Jardines de la Mincita, hacemos un llamado a Morelia para que nos ayude a proteger nuestro humedal. Lo que la madre tierra construye en años, acciones irresponsables lo destruyen en minutos. ¡Humedal la Mincita!